Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Dama y en este video tutorial voy a mostrarles cómo edito mis videos que publico a través de la cuenta de Instagram y que me han estado preguntando mucho cómo hago la edición. Entonces, espero que este video tutorial les sirva. Recuerden que hay dos paquetes para final code que pueden descargar a través de mi página y que les pueda servir para este tipo de edición que vamos a ver a continuación en el video. No olviden suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Eh, estas fotos son las que voy a utilizar. Eh, es una serie de fotos que tomé eh, utilizando la técnica de stop motion. Y, y bueno, una vez que las tengo ya listas, editadas al Lightroom las voy a exportar y ya las voy a tener dentro de una carpeta junto con dos audios que son los que van a servir para eh, musicalizar este video ok, vamos a abrir esta aplicación que se llama GIR. yo la, la descargué a través del App Store y tengo una suscripción para poderlo utilizar ok, aquí vamos a ir agregando de una en una las fotos hasta llegar, por ejemplo yo estoy usando 28 fotos entonces hasta llegar a la número 28 para que me produzca este tipo de secuencia okay, aquí está cargando la secuencia ahí ya se ve y, y tengo la opción de mover la velocidad de los fotogramas okay. si la pongo en 4 obviamente va a ser más lento el movimiento que si la subo a 6 o 7 ok, entonces ahí vemos la diferencia entre qué tan lento y qué tan rápido puede ser esto creo que yo la voy a dejar en 5, 6 tal vez, no mucho, entonces vamos a ver ahorita cómo se ve. Este programa o aplicación la verdad es muy interesante, porque tiene varias opciones, eh, podemos agregar música, podemos también cambiar colores dentro de él, yo lo he utilizado en el celular y la verdad es que es muy útil cuando quiero hacer ese tipo de videos de una manera muy rápida, eh, eh, miren, aquí está la parte que les digo, para agregar música, trae algunas canciones agregadas y aquí hay dos que yo ya agregué, se agregan desde la carpeta de files y aquí voy a agregar este que ya También tenemos varias opciones como filtros, hay un filtro que me gusta mucho, no recuerdo el nombre, es este, pero suelo utilizarlo en, en, un, en un 25% para que no se pierdan los colores de edición que ya hice. Pero bueno, hay una gran variedad de filtros. También eh, podemos agregar, arreglar, perdón, el contraste, la temperatura, el matiz, la exposición, y bueno, varios ajustes que vienen aquí en este programa. También el tono, lo podemos cambiar, eh, podemos agregar una viñeta, podemos atenuar. Son muchísimas opciones, simplemente hay que tener creatividad para poder hacer esto. También en el apartado de geometría podemos recortar en diferentes tamaños para hacer nuestros videos. Ahora vamos a esta opción que se llama capa y que igualmente trae varias opciones, desde texto, eh, puedes agregar también imágenes, etcétera Aquí en esta misma opción de eh, capa, vamos a buscar hasta el final eh, una opción que me gusta mucho que se llama grano, en donde del lado derecho el grano va a ser color oscuro y del lado izquierdo, si nosotros nos desplazamos, Hacia el lado izquierdo va a ser color blanco. Esta vez vamos a utilizar color blanco ya que mi video es casi su totalidad negro. Ahí podemos ver cómo se empiezan a ver estas capas de grano que nos ofrece esta aplicación. Okay. La que yo más suelo utilizar es la, la segunda y la última. Okay. Okay. Entonces, creo que en esta ocasión nos vamos a quedar con la segunda. Sí. Va a ser la segunda. Ok, ya solamente ajustamos y creo que por ahí está. Bueno, ya que está todo esto listo eh, ya solamente nos queda guardar nuestra secuencia que acabamos de crear tenemos diferentes opciones que el video, gif, play, like, foto y diferentes tamaños yo lo voy a guardar como video grande y le voy a dar la opción de guardar en el archivo porque estoy en la computadora editándolo ¿okay? vemos que abajo también hay otras opciones para compartir eh, una vez que se renderiza eh, lo guardamos, le cambiamos el nombre y, y clic en guardar esperamos a que se guarde ya quedó ahora vamos a verla, así quedó ok, creo que quedó bien, se ve un poco lento aquí porque, eh, creo que está un poco lenta en la computadora porque estaba trabajando con lágrimas hace un rato y bueno, una vez que ya tenemos esta secuencia de, del video vamos a la segunda parte de edición que es en Final Cut vamos a crear un nuevo proyecto y a este proyecto yo le voy a poner photobook, porque estoy haciendo este video para mostrar el photobook de mis servicios entonces las configuraciones aquí pues son muy básicas eh, si queremos que eh, se exporte bueno eso lo vamos a ver al final de cómo exportar en el MP4 Ahorita vamos a arrastrar aquí eh, la secuencia de video. La vamos a arrastrar doble vez para que podamos tener unos 15 segundos mínimo. Y vamos a agregar el archivo de música. ¿Por qué estoy agregando aquí el archivo de música? Porque voy a hacer otro tipo de, de edición. Voy a agregar títulos al principio y al final. Entonces, la música que yo había agregado anteriormente ya no me va a funcionar. Entonces, a estos dos clips... Yo les voy a quitar la música y solo voy a trabajar con la pista que acabo de agregar. Y bueno, se ve algo así. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con el primer clip y quitar esa parte que se ve ahí, que se me pasó un poquito, entonces lo redimensiono con la escala. Y ya quedó bien. Ok. Entonces, este clip es el que voy a duplicar. Pero lo voy a duplicar después de haber agregado ya un par de efectos. Ahora vamos a agregar este efecto. Lo encuentran en el paquete que tengo a la venta en la página, que es el Look. Ahí encuentran estos efectos, ¿okay? que es el más que se ve que salta de un lado a otro. Y ahorita lo vamos a ajustar porque creo que necesitamos que sea un poco más oscuro. Entonces seleccionamos el efecto y le vamos a poner una opacidad de 76.42 y vemos cómo cambió ya. Sí, creo que así se ve bien. Entonces así lo vamos a dejar por el momento. Ahora vamos a agregar el título. Eh, de los que ya tengo hechos, que es mi logo lo vamos a agregar en la parte del final lo arrastramos aquí ustedes pueden agregar lo que quieran en este caso yo agrego mi logo El final del video y así lo muy bien. en esta parte vamos a finalizarlo ¿no? así que corto y vamos a eliminar esto que es lo que nos sobra Ajustamos el audio, hacemos un fade y seleccionamos con la letra P y arrastramos para que nos genere un espacio al inicial. En este espacio vamos a agregar una textura que yo ya tenía. Y esta textura es la misma que utilizo para el fondo de mi logo, así que simplemente la voy a ajustar aquí en el color. Lo hago grande, lo voy a aceptar y vamos a utilizar oscurecer con una opacidad de... creo um, que está bien ahí en 22 y ya quedó bueno. Ok, ya está bien la textura y esa, ese va a ser el inicio del video. Eh, necesito que este video lleve al inicio un título, así que voy a utilizar uno de los que ya tengo aquí hechos. Que anteriormente, estos títulos los hago con Motion. Ustedes los pueden hacer en After Effects. Igualmente, eh, veo que aquí vamos a quitarle la parte de arriba, y nos vamos a quedar solamente con la de abajo. Y la de abajo, vamos a escribir Photobook. Creo que está ahí. Mira, ahí está. Photobook. Y ahora vamos a ajustar el tamaño para que no se salga de este espacio que tiene de máscara. Y la parte de arriba vamos a eliminarla, seleccionamos. Y... Y listo, ya desapareció. Entonces, ya que está así, tenemos que volver a centrar esto. Creo que por ahí está bien. Y damos clic en aceptar. Entonces, vamos a ver cómo va quedando. Y tenemos que hacer otros ajustes más, aquí podemos mover el color de la letra y también el color de la onda, primero vamos a empezar con el color de la onda, vamos a bajar su opacidad y no sé si está muy ancho creo que es mejor así. Ok, ajustamos el color, yo tengo aquí varios colores ya que son con los que trabajo generalmente en mis videos. Pero recordemos que podemos cambiar a cualquier color que nosotros queramos este título. Okay, creo que está muy bien con el que es como color amarillo. Me voy a quedar con ese. Okay. Este título también lo encuentran dentro del paquete de, de reels o de Film Look. No recuerdo bien en cuál de los dos está, pero está a la venta. Okay, vamos a recentrar porque creo que me había quedado un poco chueco y ahora vamos a cambiar el color de la letra no se nota mucho pero es, no es un blanco puro es un tono entre blanco y gris pero la verdad es que casi no se ve este bien bueno ya quedó así, ahora hay que ajustar el tiempo de este título para que no se vea encimado sobre la secuencia de photobook entonces lo ajustamos por ahí está bien Ahí quedó muy bien. Y listo. Aquí necesito ajustar también la textura porque se ve muy diferente la textura del inicio a cómo se ve el final, mi en logo. Entonces necesito ajustar eso, necesito ponerle el efecto. Eh, estos efectos también están en ese paquete que ya les dije como 20 veces en este video pero bueno, vamos a arrastrarlo, me parece que es este o también podría ser este, pero uh -uh. me convence más el otro creo que nos vamos a quedar con el número 8 lo arrastramos y vamos a ver que ya la textura se ve diferente ya se parece un poco más a lo que había hecho en la edición de libro entonces sí, creo que se queda así Aquí vamos a agregar ya un par de transiciones. Yo solamente voy a agregar un par de disoluciones al principio y aquí al final. Okay, entonces aquí ya está con transición. Y ya solamente es cuestión de hacer algunos ajustes en esta parte. Así es como va quedando hasta el momento el video. Creo que se ve bien, creo que ya me guste. Y solamente hay que ajustar el inicio porque me quedan unos pequeños segundos salidos, entonces lo ajusto y ya bien. Ya lo no voy a exportar, se va a llamar photobook, está en mp4 y los ajustes son los siguientes. El formato es para ordenador el código H264 y damos siguiente me va a decir que donde lo quiero guardar, yo lo voy a guardar en la misma carpeta donde tengo los archivos para tener un poco más ordenado esto entonces vemos aquí que se está renderizando tenemos que esperar un poco, obviamente Y mil años después ya se terminó de renderizar y vamos a abrirlo para ver cómo se ve. Pues eso fue todo en el tutorial. Espero que les sirva, que lo hayan entendido, que puedan hacer sus videos Reels. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.